Muchas personas han sido testigos de sucesos captados no solo con sus propios ojos, quienes y además tuvieron la dicha de ponerse a grabar para la credulidad hacia el resto del mundo. Pero aquí las pruebas de que sin duda existen seres vivos colosales y no se sabe con exactitud qué son... Simple y llanamente, es mejor grabar a lo lejos, sin acercarse A que de forma terrorífica, confirmes algo, siendo la única y última vez Y no haya más vuelta atrás Esta noche daremos un recorrido por siete metrajes que captaron criaturas Que pareciera que solo existen, en el mismísimo infierno Estos son 7 monstruos acuáticos reales grabados por personas. nuevo ser en el lago Ness. Steve Chalice, un fotógrafo quien en el 2019 viajó a Escocia, sin intención alguna nota una especie de ola que se formaba en el lago, decide tomar fotografías sin imaginar lo que captaría, aquello que capturó fue un ser muy grande jugueteando en el agua, él dice que sigue incrédulo de lo que su cámara tomó, y de ser por eso no decidió compartir la fotografía, sino hasta meses después. Él insiste y lo cito. Personalmente sé que ha habido algún interés sobre la foto, y algunas personas dicen que lo que se ve ahí es el monstruo, pero yo no lo creo. Ahora, cabe mencionar que la foto es real, de ahí a que el monstruo sea real quede entre nosotros. La foto se está haciendo viral y causando controversia entre las personas. Ahora, si tú sabes algo más acerca de esto, cuéntanos en la caja de comentarios. ¿Crees que es real? Número 6. Lago Colico. 16 de febrero del año pasado. En la playa Puerto Rico, llamado simplemente como Lago Colico, fue captado un extraño suceso que conmovió a toda la región. Noticieros en diferentes países hispanos hablaron acerca de ello. Carolina López, quien disfrutaba en familia, al ver el movimiento y la brisa de las aguas notó un movimiento en las olas muy inusual. Alarmándose decide grabar este extraño fenómeno. Siendo todo esto analizado en un programa español de misterio llamado Cuarto Milenio, sus expertos arrojaron que efectivamente se trata de un ser vivo, un ser vivo superior a lo que conocen los biólogos, algo que mide entre 8 y 10 metros, que sin duda no se ha registrado algún animal de este tipo, en este lugar en particular, por biólogos u otros expertos. 5. CRÍPTIDO EN ISLANDIA Pescadores de una empresa capturaron un ser totalmente desconocido para el ser humano Trataron de darle mil y un explicaciones Pero más de cerca y a detalle podemos ver Que en efecto es una criatura porque el movimiento es inteligente Abre su paso y hace camino entre el agua no ha sido identificado por nadie hasta hoy día, nada similar Y menos a lo que respecta a la fauna marina de Islandia Sin duda algo sumamente peligroso si es que te acercas Nahuelito Desde principios del siglo pasado Se habla de un monstruo Que vive en Playa Bonita, Bariloche Más de un testimonio Por grupos de personas que Concurridamente visitan el lugar Se habla de un monstruo muy grande Que de repente aparece en estas aguas El Nahuel Huapi Ya es parte del folclore de este lugar No es algo nuevo El último testigo Ahora dime ¿Qué piensas tú? Número 3 Deep Blue. Aterrorizó a las dos más grandes potencias mundiales. Deep Blue, nombre con que se bautizó a una criatura de los abismos marinos. Un día de repente, un sonido espectacular saturó todas las ondas al unísono de los radares, por un sonido monstruoso que se alargó por minutos. Ambas potencias creyeron que una u otra había creado un enorme submarino del tamaño de una ciudad, pero lo terrorífico llega cuando se deduce que eso es tecnológicamente imposible. Descartando una intervención dentro de la Guerra Fría que se vivía en esos momentos. Y peor aún, es cambiando de dirección para señalar a que más bien se trataba de un ser vivo. Descartando el sonido de un motor. No, no eran motores, era un ser vivo. De ser esto posible, imagina el tamaño de un animal marino que mide lo que una ciudad pequeña a tope. Nadando libremente en los océanos, aterrador ¿no lo crees? ahora escúchalo por ti mismo Slowdown. En el puesto número 2 lo ocupa otro sonido pero más inquietante que el anterior, perteneciente a una lista de sonidos no identificados junto a Julia o Deep blue Este fue bautizado como Slowdown, traducido al español es ir más despacio, nombre dado a que, a diferencia del sonido que hace un iceberg al derrumbarse, se parece más al gemido colosal de un animal, uno que viene de una profundidad irrenarrable, gemido que produjo un increíble eco, tanto que desde el lugar de procedencia hasta el alcance auditivo de los radares, tiene que ser espectacular, hablamos de cientos de kilómetros de distancia, un animal por encima de 50 metros de los que mide una ballena azul, escúchalo, Kraken. viene la leyenda terrorífica sin dudas de los siglos pasados atacando navíos, sumergiendo botes y tragando personas pero todo queda hasta ahí, no son más que leyendas pero ¿qué pasa si te muestro aquí ahora ejemplares de calamares gigantes que el mar ha escupido muertos a veces en las orillas de algunas playas Te dejo aquí uno vivo. ¿Podrás imaginarte lo que podría hacerte si te agarra con esos poderosos tentáculos? ¿Tú qué opinas? Sin duda, el número uno.